Hoy, nuestro hermoso municipio cumple 113 años de vida municipal y una vez más se conmemora el Día de los Derechos de la Mujer. Esta celebración se desarrolló con el tradicional desfile que inició desde el colegio y llegó al parque principal para llevar a cabo un acto cívico y cultural. Eso sí de vida municipal es una oportunidad para celebrar en familia enaltecer nuestros símbolos patrios y agradecer a todos los hombres y mujeres que con su esfuerzo, liderazgo empoderamiento comunitario ha construido a través de la historia esta tierra que Dios nos regaló y de la cual nos sentimos muy orgullosos Alejandría fue fundada por Alejandro Osorio, doña Procesa Delgado, don Salvador Córdoba y don Clima Jaramillo en 1886. En 1889 se le otorgó el condado de categoría de corregimiento del municipio de Guatapé por medio de acuerdo del 20 de febrero del mismo año. Poco a poco, las gentes fueron llegando. <risa> Participaron en el evento la Administración Municipal, la Institución Educativa Procesa Delgado, el Cabildo de Adultos Mayores, Coredi, Pasitos Firmes, Asociaciones de Mujeres y otras fuerzas vivas y personas de la comunidad que quisieron rendir homenaje a nuestro terruño y a nuestras mujeres. Nuestra historia se ha construido entre montañas, el café, el oro, la panela y mucho más. En un territorio de gente pujante, trabajadora, comprometida con el desarrollo. El acto cultural fue bastante simbólico pues a través de la danza se representó la historia y la idiosincrasia de la Perla del Nare, buscando arraigar el sentido de pertenencia en los habitantes. Se tuvo también la presentación de la Escuela de Música interpretando el himno de Alejandría y de Antioquia y se realizó una entrega de detalles a las mujeres que nos acompañaron. De, la, de lucha de mujeres por la igualdad de género y una invitación a la reflexión para la promoción de acciones que transforman las desigualdades entre hombres y mujeres como el fin de propiciar relaciones más equitativas. Es necesario trabajar en una campaña basada en la urgencia de tomar acciones contundentes para celebrar la igualdad de género en el mundo. Nuestra propuesta para impulsar este objetivo es proyectarnos en una Alejandría unida por la equidad. El evento terminó con la celebración de la Eucaristía por la Mujer, donde cientos de personas se congregaron a orar por la vida y los derechos femeninos y por la integridad y prosperidad de Alejandría. Agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes reafirmando una vez más su sentido patrio y su amor y valor por las mujeres. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día Alejandría! Administración Municipal, Unidos por Alejandría, Construyendo Territorio, Sor María Ocampo Giraldo, Alcaldesa 2020-2023